Hay muchas personas que no tienen ni idea de qué es manifestar y otras personas que saben muy bien ver estas cosas y dicen Ah, ok, mi manifestación está más cerca. Pero antes de explicarte cómo funciona esto, de empezar a reconocer tus manifestaciones cuando están llegando, cómo saber identificarlos, te invito a que te suscribas a este maravilloso canal donde obviamente hablamos de neurociencia, de atracción, crecimiento personal, hay meditaciones y ahora últimamente he incluido lo que es un audio subliminal para manifestar viajes. Un audio subliminal, te explico rapidito, un audio subliminal es algo que tiene afirmaciones puestas por detrás, en dos hercios o incluso menos, en un sonido que escuche tu inconsciente. Tú conscientemente no lo vas a escuchar. Y obviamente, como no tengo nada que ocultar, dejé las afirmaciones abajo y obviamente el audio se reproduce en loop. Son afirmaciones por dos minutos y ese dos minutos está reproducido por una hora. De todas maneras, Toda la información está abajo del video. Pero bueno, primer punto de cómo saber que tu manifestación está llegando o está en camino. Primero, hoy que voy a sacar el video, o supongo que lo voy a sacar hoy, o esta noche, o mañana. Cuando te das cuenta que está llegando, y justamente el video lo saco ahora porque justamente es cuando las manifestaciones empiezan a dar. Es porque estamos en temporada de eclipses. Yo creo un poco en la astrología, no sé de todo, no soy astrólogo, pero en temporada de eclipses las manifestaciones se aceleran mucho. Obviamente dije, se aceleran, no que se dan y que siempre se dan en temporada de eclipses. Tú puedes manifestar, incluso manifiestas 24-7, pero lo más inconsciente es lo que más cuesta manifestar. Entonces, cuando están los eclipses, generalmente... Hay como un corte de situación, hay algo que ya no soportas más, hay algo que una persona que no soportas más, hay alguien que no soportas más, hay personas que te quieres alejar, hay de situaciones en las que te quieres alejar. Y justamente cuando empezamos a dejar atrás situaciones tóxicas o personas tóxicas es cuando nos abrimos a la posibilidad de algo mejor y esto sucede mucho los eclipses. Obviamente no es para que te alarmes ni nada de eso. No quiero decir que tu pareja te va a cortar y que esto que... A menos que obviamente quieras que esta persona no esté más en tu vida. Pero siempre se acelera mucho en temporada de eclipse lo que son cortes de relaciones tóxicas, de amigos tóxicos, cortes de situaciones que no toleras más, que empiezas a poner límites. Pero ahí no es que, bueno, ahí vino el eclipse, me sacó la persona. No. La eclipse te va a dar pautas. Para que tú reconozcas que eso no va más. Y es tu trabajo agarrar y decir, ok, adiós. Es como que tienes el poder de decir adiós, hasta luego. Obviamente esto se puede dar en otros millones de casos. No tiene que ser en temporada de eclipses. Solamente lo digo porque es una temporada muy fuerte. Hablemos un poquito más de astrología. Una temporada muy fuerte que tiene que ver justamente con Escorpio Escorpio es un signo de agua que saca todo lo de abajo. Y yo a Scorpio relaciono mucho con el tema de las mareas cuando hay marea fuerte hay marea o la luna cuando la luna está cerca de la tierra siempre está en el mismo lugar pero está llenita generalmente las mareas se mueven más Y entonces es como escorpio moviendo las mareas y qué pasa cuando mueven las mareas sale todo lo feo todo lo malo a la luz todo lo malo de una persona que quizás sale a la luz y te das cuenta entonces dices ¡Ah! ok adiós no quiero más esto hasta luego chao, chao. y de esa forma que justamente pueden irse personas de tu vida también se van a ir o sea, estas son puntos, pero no para que te alarmes, son puntos para que tú veas que tu manifestación se está acercando. Puede haber personas que pierden su trabajo, pero justamente están manifestando otro trabajo. O sea, a lo que voy es que si tú quieres manifestar y te das cuenta que la manifestación está llegando, te vas a dar cuenta cuando pierdas algo. O sea, es como tener un ropero lleno de ropa, un placard lleno de ropa, y quieras ponerle más ropa, no entra, de algo te tienes que deshacer, tienes que hacer espacio. Entonces, si quieres manifestar, tienes que dejar morir a tu viejo yo, tienes que dejar morir las viejas actitudes, las viejas personas que ya no resuenan más con vos. Por más duro que sea, esto es parte de la vida. ¿O acaso no te has preguntado por qué hay personas que de la primaria o del primer grado, del jardín, de, de la escuela, de la secundaria, ya no están más en tu vida? ¿O no te has preguntado por qué tu ex no está más en tu vida? ¿O no te has preguntado por qué ese trabajo tóxico anterior al que tienes ahora no está más en tu vida? Porque no se alinea contigo. Tú eres como que estás aquí y vivirás aquí, este trabajo está aquí, vivirá igual. Tú subes un poco y este trabajo vivirá abajo. No sirve, adiós, viene a tu trabajo mejor. Quizás con este trabajo venga una pareja, pero tú subes. Entonces ese trabajo se queda atrás, esta pareja se queda atrás y se va, quizás sufras un poco. Pero se te va a alinear otra persona, otro trabajo, otra cosa que se alinee del momento con que estás en tu vida. Hay personas que yo he dejado atrás y que realmente nunca más me he cruzado en la vida. Porque no estamos alineados, no digo que yo soy superior y que soy inferior, para nada. Quizás ellos están un poco más arriba, yo estoy acá y recién comenzando, no lo sé, pero sí sé que no estamos alineados. Y si tú quieres alinearte con tus manifestaciones, hay cosas, que tienes que dejar atrás. Tercer punto, y esto lo he explicado en uno de mis videos anteriores, que creo que se llama, eh, lo voy a dejar por aquí, que es justamente lo que no te cuentan de la ley de atracción, y es el tema del soltar la manifestación. Tú te das cuenta que tu manifestación está llegando cuando sueltas algo. Bueno, tiene que ver obviamente con la temporada de Scorpio, etcétera etcétera de eclipse. Pero cuando tú sueltas algo, no es que lo dejas de desear. Hay un punto de inflexión donde tu deseo es tu deseo, lo deseas, pero si no está la obsesión. Cuando tú te obsesionas con tu deseo, tienes un vision board en la pared, en el celular, lo tienes en la computadora, eh, haces meditaciones constantemente y las haces 24 7 por 21 días, eh, estás fallando, no estás soltando. Y estás fallando porque te estás obsesionando con eso, porque lo haces todo de manera cuadriculada. No saben la cantidad de mensajes... Yo no estoy subiendo mucho, mucho contenido a Instagram ahora, pero la, y en TikTok sí, pero la cantidad de comentarios que recibo en TikTok, lo hago por 21 días, eh, lo hago en la mañana, a la noche, la meditación cuenta y hay un subliminal. Si lo hago en la mañana, se potencia más. Y si puedo poner una meditación de fondo mientras escucho, es todo como que todo lo buscan hacer mecanizado, como 2 más 2, 4, todo en la mañana por 5 minutos, 21 días. no. Eso lo que crea es ansiedad, porque después no se te da, después de los 21 días, fracasas y no se te da nada. Entonces, no lo hagas mecanizado. O sea, si esto de hacerlo, lo hiciste de manera mecanizada, de manera matemática, porque generalmente estamos acostumbrados en esta sociedad de la escuela, que nos han acostumbrado que son 365 días al año, que vas a la escuela tantos tantos días a la semana por tantas horas trabajas tantas horas y tantos días entonces estamos todos mecanizados y el punto es que en la ley de atracción no hay reglas si a ti te hace bien meditar hacer script agradecer y todas esas cosas hazlo pero si a ti te genera ansiedad hacer todas estas cosas no lo hagas o hazlo cuando te surja las ganas de hacerlo porque las leyes espirituales no funcionan igual en el en este plano 3D no funcionan igual o sea, es como, no sé, en un trabajo tú tienes que estar tres meses para saber que te evalúan y se te da el trabajo fijo o no sé cómo es ahora, seis meses, póngale en las leyes espirituales no importa eso importa la intensidad de la emoción que le pongas a eso no importa si lo haces un día si lo haces 21 importa la emoción por detrás que tú le pongas a eso por eso hay personas en este campo de la espiritualidad que han manifestado así hay videos que dice manifesté en una hora manifesté de un día para el otro Sí, yo también lo he hecho pero el tema es que justamente lo hemos hecho desde un lado un poco manifestando la emoción de eso y aquí voy con el otro punto cuando tú realmente quieres manifestar algo no empiezas a manifestar Ay, quiero manifestar a Juancito, a Pedrito el auto y la casa no porque tú no quieres manifestar el dinero por el dinero, a Juancito por Juancito a la casa por la casa tú lo que quieres manifestar son las sensaciones la sensación que te daría tener un iPhone, la sensación y la libertad que te, te, te daría tener dinero la sensación que te daría estar con Juancito o Pedrito la sensación de hogar y de tranquilidad de tener un techo donde dormir y estar que te da una casa un hogar tú quieres sensaciones emociones no la cosa por la cosa y cuando realmente entiendes este punto es como que dices ah, ah este chico tiene razón y sí, porque realmente quieres las cosas por la emoción que te va a producir tener eso la emoción por detrás entonces tienes que ver cuál es la emoción por detrás y esto obviamente cuando te das cuenta empiezas a manifestar mucho más rápido porque es más fácil manifestar la emoción que manifestar el celular que tenga este chip que tenga estas características y escribirlo todo en un script y ponerse tan específico cosa de que la ley de atracción que es como un genio de la lámpara te lo dé. Entonces es más fácil manifestar la sensación y solamente tienes que sentarte a esperar y decir, llega, y ahí ya soltaste, ya no te obsesionaste, ya lo escribiste y se terminó. Y porque generalmente cuando pasa esto es que dejas de hacer estas tres cosas, de obsesionarte, de todas estas cosas y empiezas justamente a, decir, a abrirte a la posibilidad de, bueno, que llegue lo que tenga que llegar y capaz que te llega el mejor iPhone o una mejor computadora o una pareja que tú querías y no tienes que hacer más esos trucos de scripting donde tienes que realmente porque el scripting funciona 100% pero tienes que ser muy muy en detalle tienes que ir bastante en detalle y a mí me encanta escribir pero lo que escribo generalmente es agradecimientos gracias por el día de hoy Gracias porque hoy algo fabuloso me va a pasar. Gracias. Incluso eh, hace días que vengo practicando esto de gracias por lo que sea. Y realmente lo que decía era gracias porque yo sé que algo fabuloso va a pasar hoy. Obviamente tengo que informar un poco más de esto porque no me gusta tirar la información a medias y decir eh, esto así poquito. Porque a mí me gusta hacer videos, investigar toda esta semana y después obviamente sacar un video hablando con toda la información no me gusta tener información oculta ni nada de eso siempre doy todo lo que yo sé y bueno la experiencia que me había pasado el otro día va ayer fue que venía hace días diciéndome gracias porque yo sé que algo bueno va a pasar hoy gracias porque yo sé que algo bueno va a pasar hoy en la mañana y en las noches y cada vez que me acordaba lo decía y no sé por qué es como que algo bueno o algo fabuloso o algo extraordinario no sé cómo me decía bien y lo que pasó fue que me llegó ayer en la tarde una notificación de YouTube diciendo, ahora puedes poner publicaciones en, como tener como un mini feed en YouTube. Y yo digo, ah qué lindo. Y yo hace mucho estaba esperando eso, muchísimo tiempo, porque realmente, obviamente estaba esperándolo porque no le daba mucha bola al canal, pero... Cuando le empiezas a dar bola a estas cosas, es como que dices, "Ah, Paso. Y no tuve que subir un video, no tuve que subir una serie de videos, no sé por qué se me habilitó eso, pero ni idea. No tengo idea. ¿Será porque estoy más constante? No lo sé. Si estaría más constante debería darlo antes, pero no sé. La cuestión es que tengo que investigar más sobre el tema del agradecimiento. Pero bueno, espero que estos puntos te hayan hecho entender de por qué no manifiestas y obviamente por qué estás más cerca de tus manifestaciones. ¿Cuándo darte cuenta de que estás cerca y cómo obviamente dejar atrás personas, cosas? Simplemente quieres crear la vida de tus sueños. Porque vamos, seamos sinceros, nadie quiere vivir una vida conscientemente de desgracia. Donde la pareja que tiene no es la adecuada, donde la, los amigos que tiene no son los adecuados, donde el trabajo que tiene no le gusta. Nadie conscientemente quiere tener eso cerca pero inconscientemente lo decíamos y lo amamos. Entonces, ojo ahí, donde está tu inconsciente, empieza a abrir los ojos, quítate el velo del olvido, quítate la venda y empieza a ver, más que nada en esta season de eclipses o eclipse season, qué cosas debes dejar atrás. Y te deseo la mayor de las suertes. Bye, bye.